Hola sean todos bienvenidos me llamo Andrés y mis amigos me dicen Andrés el que te llega cada mes XD Joder ya Es solo una broma, bienvenidos a este curso de cómo crear globos En el pueblo se dejo letreros para que ustedes asistan al curso de crear globos Bueno así que empecemos como torero dentro de tu eco jajaja XD Bien vamos con la publicidad que me gusta un montón Joder me confundí de anuncio, este anuncio quería poner, soy Resguet y te invito a mi Facebook para que veas buenos vídeos de Minecraft B. Sigue el link en la biografía. Por dios dios, por dios, ese letrero dice lo que pienso que es, si sí, por favor que sea eso de crear globos, joder si es eso tengo que apresurarme que creo que ya comenzó la clase, tengo que ser rápido y más rápido como tu mamá cuando se le quema el arroz. Bien damas y caballeros empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es activar la opción llamada educación edition. Bueno, lo buscas con calma. Solo se puede hacer los globos con este proceso. Como vistes en pantalla, cree una partida nueva y active el modo Animal bajar en distancia de simulación de fragmentos para tener menos lag. Que cállate rata mojada que en el guión tú estás fuera de la ciudad. Cree esta partida porque si tienes una partida normal no te funcionará. Si por fin te entro en la ciudad. Mi hermano espera, espera. ¿Qué te pasó conmigo? Si niño rata contigo, tú también andas con eso de aprender a hacer lobos aquí los tengos. Joder, solo me llamas para eso. No déjame decirte que el camino correcto es hacia allá. No entres por la ciudad que te vas a perder. Así espérate, me mandas por los matorales quién sabe lo que quieras hacerme hombre malo. <risa> Pero que salchichita que tienes, mejor cambio el fondo ya que el de color negro está mejor. Ya perros o ratas vamos con el paso 2. Ok para el paso 2 me las cogí a las 2xd. Bueno ya solo entramos en el menú y procedemos a buscar lo siguiente. Parece que ese señor tenía razón, creo que me perdí ¿y ahora que hago Ya así es, vamos con el paso trush como la pizza XD. Solo colocas tal como ves en pantalla para así comenzar con el proceso de componer. Bien uno aquí uno acá. Y tenemos la H que significa eso que ves en pantalla. Haz todas las que tú quieras. No sé cuántas hacer. Exageré bueno así que mejor vamos con el segundo componente pon tal como ves en pantalla para que te salga lo mismo Bueno salió lo que es el helio así que ahorita lo voy a acomodar aquí arriba para así estar bien ordenados Y finalmente vamos con el tercer compuesto al igual manera haz como ves en pantalla para que te salga bien Bueno así es acabo de salir el compuesto que está escrito la letra C la cual significa el carbono bueno al igual manera Lo voy a acomodar acá arriba para estar bien ordenados sukai Ok Pero como rayos llegue aquí, mejor bajo despacio para no regar la sopa. Joder, ya ese meme no tenía nada que hacer en este vídeo, pero en fin lo quería poner. Bien, vamos directamente con el paso número 4, la cual ingresamos aquí, para poder poner 6 de estos cuadros que tiene la letra C, o sea el carbono, y en medio ponemos lo siguiente. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Bueno ya ponemos hidrógeno un total de 8 en medio tal como lo escuchas. Al poner los 8 y medio va a salir lo siguiente, la cual nos va a servir de mucho para poder crear los globos. Bien, lo que se creó se llama látex, pero bueno, bueno que voy a hacer mucho de esto, te lo recomiendo mucho. Rayos, esta vez sí creo que me perdí y no sé qué hacer. Esta ciudad ha sido más grande de lo que esperaba y lo peor de todo es el lag de este mundo. Jamás lo volveré a mostrar en un video XD. Joder que resgate está loco. Bien ya vamos con el último paso bueno aquí me había olvidado de algo muy importante la cual es buscar los colorantes así es tal como lo escuchas vamos a proceder a buscar los colorantes para poder crear los globos es el proceso que ves en pantalla bien si tienes alguna duda repite ese pasito el video ok como verás es tan sencillo de hacer globos pero bueno chavales que me olvide algo importante la cuerda claro esta cuerda es muy útil porque de por globo se va a ir volando ya que tiene adentro helio. Bien así es finalmente el último paso, vas a ingresar en la mesa de crafteo y vas a hacer el proceso que ves en pantalla, bueno es tan sencillo que lo primero que colocamos la cuerda es en el cuadro del medio que está abajo seguidito como puedes ver colocamos aquí el helio alrededor procedemos a colocar el látex, bueno como verás es tan fácil y sencillo de hacer hasta este punto del video, si tienes alguna duda solo repítelo y aquí finalmente en el cuadro de arriba procedemos a colocar el color así, es como verás en pantalla estoy cambiando de color y es Estoy haciendo varios globos, ya con esto tú puedes adornar cualquier cosa, quédate hasta el final para que vea que el globo también se lleva a los animales hacia el infinito y más allá. Joder me pregunto si llegará al sol. Espero que sea algo mejor y llegue donde el dios Minecraft. Le enviaré una ofrenda. Padre Minecraft que estás en los cielos, revienta a los esqueletos. Dame fuerza para enfrentar a mi suegra y reventarle la cabeza. Que venga tu reino del cubo hacia nosotros. No me dejes caer en la lava y líbrame del mal, porque tuyo es el pico y tuyo es el cerdito, tuyo es el reino y el portal al infiernito. Querido dios del cubo, hoy me encuentro de rodillas para pedir llegar al curso y sacar 10. Gracias por haber venido a la clase de crear globos. Profe ya llegué abre la puerta o la tumbo. Sé que aquí es el curso de crear globos. Qué pena pero ya termino.